Hola a todos, qué bueno, los saludo desde esta plataforma TVNC TV. Aquí estamos en New York es otra cosa. No se entregará un cuarto cheque de estímulo de 7 mil dólares. Hasta el momento ya se han repartido tres rondas de cheques de estímulos desde que inició la pandemia del COVID-19 y aunque muchas personas y legisladores han abogado por un cuarto apoyo económico, la realidad es que ni la Casa Blanca ni el Congreso han aprobado un nuevo cheque de estímulo y no está claro si lo harán en el futuro próximo. Sin embargo, ha habido rumores en diferentes portales de Internet acerca de un cuarto cheque de estímulo por parte del gobierno federal que constaría de hasta 7 mil dólares. Cabe señalar que estos rumores son totalmente falsos y no es cierto que el IARE vaya a enviar un cuarto cheque de estímulo de miles de dólares para el siguiente. Los siguientes días, según se informó en el portal m Live, la administración del presidente Biden aún no ha aprobado ninguna legislación para entregar un cuarto cheque de estímulo y la mayoría de los legisladores del Congreso no parece tener la urgencia por sacar un nuevo pago, al menos por el momento ya que prefieren concentrar sus esfuerzos en implementar otro tipo de medidas para mejorar la economía de los Estados Unidos de América. Una enorme cantidad de personas ya han firmado peticiones para que se apruebe un nuevo apoyo de estímulo. De hecho, algunas peticiones ya han superado los 2 millones de firmas y es que la economía de Estados Unidos aún no se ha recuperado completamente. No se ha recuperado completamente de los cierres de negocios que se tuvieron que llevar a cabo de la pandemia del COVID-19. De los tres cheques de estímulo que el gobierno ha repartido, el primero se repartió en marzo del 2020 durante los primeros días de la pandemia. Con este cheque, las personas elegibles pudieron recibir hasta $1,200 dólares. El segundo cheque de apoyo del estímulo fue de $600 dólares y se repartió en diciembre del 2020. Por último, se dio el tercer y último cheque de estímulo en marzo del 2021. En dicha ocasión, las personas elegibles recibieron hasta $1,400 dólares de apoyo. Esa es la información que hasta el momento se tiene con referencia a lo que la gente está esperando. La gente no se está dando cuenta que Estados Unidos está en crisis en todos los órdenes. Los que vivimos en la ciudad de Nueva York solamente podemos darnos cuenta el afán que tiene la policía y los inspectores para poner los somos en los vehículos salen tempranitos con unas máquinas robóticas y en el mínimo error de segundos te se ponen la multa. Hay una desesperación en la búsqueda de dinero en los Estados Unidos y más en la ciudad de Nueva York que está totalmente quebrada y que no sabe hacia dónde se dirige después del caos en el que se ve envuelto fruto de la renuncia del gobernador Andrew Cuomo. El gobierno de Biden tiene muchos problemas. El Partido Demócrata tiene muchos problemas y a ellos no les importa la población pobre, porque hemos llegado a un estado de que o muy ricos o muy pobres más la presión que se está poniendo con relación a la pandemia. Lo que va en detrimento, precisamente de los descamisados que somos la mayoría. La gente tiene el deseo y tiene el sueño de un cuarto estímulo. El gobierno no está en eso. Ustedes no ven al congresista Adriano Espaillat defender a su comunidad. Ustedes no ven al senador Charles Schumer defender a su comunidad. Ustedes no ven a, a la Pelosi hacer el trabajo que debe hacer ella, lo que está en un pleito todavía pensando que Donald Trump es el presidente. Se le fue la guagua. Aquí vemos reuniones sobre reuniones y un afán desmedido por llevar a Eric eh, eh, a Eric al solio de la alcaldía. Eric Adams. Porque saben que el contendor que va a tener Eric Adams, que es Curtis S. Leewa, es un hueso duro de roer. Y a pesar de las trampas que se hicieron y que las máquinas todavía se demostró en las recién finalizadas elecciones primarias demócratas aquí en Nueva York, las máquinas se demostró que estaban alteradas. Ellos no saben cómo presentar a Eric Adams a la comunidad, sobre todo latina. Y aparte de eso, en el trayecto de Eric, hubo varias traiciones dentro del Partido Demócrata que afectó al propio Partido Demócrata y que al final eso va a repercutir negativamente. Porque no es verdad que aquellas personas que fueron traicionadas siendo del Partido Demócrata van a dar un paso a favor de determinado candidato que se alió con los enemigos de esos que perdieron ok, puede aparecer uno que otro como se ha visto en el caso de Yudel Catapia de Nueva York que a pesar de que la machacaron masoquista al fin ella sigue detrás de los, de los funcionarios electos latinos cuando ella tiene más luces que esta gente, pero la visión le patinó el futuro en la búsqueda del estímulo negativo, Porque aquí hay gente que ha vivido y se hizo de unos cuartos gruesos, fruto precisamente de ese estímulo. Usando los niños, los hijos, como carnada. Y eso lo saben los políticos de Washington. Y eso lo sabe el gobierno federal. Y eso lo saben los gobiernos estatales. En tal sentido, dejar que la bola ruede y recordarse que el mundo cambió, que todo cambió. Por lo tanto, el cuarto estímulo puede ser solamente un sueño que no se realice y le convierta a muchos en una pesadilla. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario. Aquí en New York es otra cosa. Dios con todos Bye, bye. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional.